Para mí mi experiencia de trabajo docente durante toda la situación de confinamiento se podría decir que fue una situación desafiante. Por un lado por el hecho de, de la incertidumbre que vivíamos durante esos meses y por otro el hecho de tener que enfrentarme a nuevas metodologías, formas de trabajo y sobre todo herramientas con las nuevas tecnologías.